Genios, antes de comenzar, los invito por favor a que tomen buenas notas para que les quede muy claro todo el tema. Entonces vamos a comenzar con este primer ejercicio. Tenemos 2x más 5 menor que menos 4 menos x. Primeramente vamos a agrupar los términos de x. Este menos x lo paso al otro lado de la igualdad y le vamos a cambiar el signo, quedaría más x. Ahora, este más 5 lo vamos a pasar al otro lado. Cambiaría de signo, acá como está con más, quedaría con el signo menos, quedando menos 4 menos 5. 2 más 3 nos daría 3x. No olviden que aquí hay un 1, 2 más 1 nos daría 3x, menor menos 4 menos 5 nos daría menos 9. Ahora, este 3 que está multiplicando lo vamos a pasar al otro lado, quedando menos 9 dividido 3. Y menos 9 dividido a 3 podemos simplificar. Tercera de 3, 1. Y tercera de 9, 3. Quedando los x menores a menos 3. Esta sería la respuesta. Si lo queremos ver con la simbología. Los x menores a menos 3. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a plantearlo, pero en forma de intervalo. Como son todos los menores, quiere decir los x menores a menos 3. Entonces, tomaría todos los que están por debajo. Entonces, tendríamos que iría desde menos infinito hasta menos 3. Ponemos acá, menos 3. Como dice menor, no debe ser cochete, sino paréntesis. Menos infinito a menos 3. ¿Qué nos está faltando? Solamente la recta numérica. Entonces, tomamos el menos 3, digamos que lo vamos a ubicar por acá. Esta es la recta. Y vamos a hablar de una bolita, esa bolita puede estar rellena o vacía, cuando está rellena es porque esto tiene que ser menor o igual, pero como no aparece el igual quiere decir que no lo contiene, o sea que es los X menores a menos 3 y hacia dónde iría, no puede ir hacia adelante porque me está hablando de los menores, quiere decir que la flechita iría en este sentido y que involucraría todos los términos, serían todo lo que viene desde menos infinito hasta menos 3. Esta sería la forma en la cual debemos representar esta inecuación. O sea que tenemos tres formas de resolver este ejercicio. Veamos un siguiente. Vamos ahora con este segundo ejemplo. Menos x sobre 4 más 2 mayor o igual que 3. Aquí tenemos una fracción. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a poner aquí un unito y vamos a hacer la carita feliz. Este con este, este con este y este con este. Menos x por 1 nos daría menos x. 4 por 2 nos daría 8, quedando más 8. 4 por 1 nos daría 4. Y esto mayor o igual que 3. Ahora, este 4 que está dividiendo lo pasamos al otro lado a multiplicar. Quedaría menos x más 8, mayor o igual que 4, que multiplica 3, 4 por 3 nos daría 12, quedando menos X, más 8, mayor o igual que 12. Ahora, este más 8 lo pasamos al otro lado para que cambie de signo, quedando menos X, eh, corrijamos acá menos X, menos X mayor o igual que 12 menos 8. Y 12 menos 8 nos da 4 quedando menos X mayor o igual que 4 Ahora, este menos 1 Como no hay nada acá, no olviden que aquí el coeficiente es 1 Pero como es negativo Debemos cambiarle sentido a la desigualdad quedaría acá X mayor, ya no va a ser mayor sino Menor o igual que 4 sobre menos 1 No olviden que el numerito que hay acá es el 1 Entonces siempre que tengan un signo negativo en la variable Cambia el sentido de la desigualdad. 4 dividido menos 1 nos daría menos 4. Quedaría los X menores o iguales a menos 4. Esta sería la respuesta. En lo que concierne a la forma simbólica. Ahora, ¿cómo lo podemos plantear como un intervalo? Los X menores o iguales que menos 4. Entonces ponemos, no olviden que son todos los números menores. Quedaría menos infinito coma, menos 4 ahora, como es menor o igual lo vamos a poner con el corchete no olviden esa parte si tienen alguna duda los invito a que vean los videos anteriores para que todo esto les quede mucho más claro ahora, ¿qué nos faltaría? solamente graficarlo en la recta numérica entonces ponemos el término menos 4 ponemos acá, menos 4 y es menores o iguales entonces vamos a poner aquí la bolita pero miren que ya lo contiene porque es menor o igual o sea que la bolita la vamos a rellenar y van a ser todos los menores, o sea que iría todo lo que va desde este punto en aquí en adelante, o sea, eran todos estos valores entonces, menos infinito a menos 4 miren que ya aquí trabajamos con corchete porque contiene el número de esta forma se solucionaría este siguiente ejemplo Veamos un tercer y último ejemplo. Con este último ejemplo cerramos la parte de inecuaciones. Espero que todo el tema esté quedando muy claro. No olviden que pueden revisar toda la serie de videos para que aclaren alguna duda que tengan por allí. Veamos ahora lo siguiente. x más 1 que multiplica a x menos 4 mayor que 0. No olviden, vamos a encontrar primeramente los puntos críticos. Entonces decimos que x más 1 es igual a 0 y decimos que x menos 4 igual a 0 despejando acá nos queda que x es igual a menos 1 y despejando aquí nos quedaría x y aquí nos quedaría igual a 4 entonces tenemos estos dos puntos críticos y no olviden que nosotros hacíamos lo siguiente al mayor que en este caso sería 4 vamos a decir los x mayores que este valor ahora este menor los X menores a menos 1 Ahora, vamos a decir Y ahora el intervalo Que sería los X Que sean mayores a 4 Y menores a menos 1 Entonces vamos a darle valores a esto Pero recordemos Mayores a 4 digamos que valga un 5 Para menores a menos 1 Podemos darle un valor que sea por ejemplo menos 2 Y entre 4 y menos 1 Podemos darle un valor que sea 0 entonces vamos a calcular, vamos a hacerlo de forma rápida. 5 más 1 nos daría 6, entonces vamos a poner acá el número 6. 5 menos 4 nos daría 1. Entonces 6 por 1 es 6, esto nos daría que es mayor a 0. Entonces estamos bien acá. Ahora menos 2, menos 2 más 1 nos daría menos 1. Y aquí nos daría menos 2 y menos 4 nos daría menos 6. Menos 1, menos 6, eso menos por menos da más, esto nos daría 6. Y 6 es mayor a 0, o sea que también estamos correctos. Por último, miremos acá. 0, vamos a dar un valor que sea 0, entonces 0 más 1 nos va a dar 1. 0 menos 4 nos va a dar en este caso sería menos 4 Y esto nos daría menos 4 Pero menos 4, si nos ponemos a mirar Menos 4 no es menor que 10 No es mayor que 0 Esto es falso Quiero decir que estas dos serían respuesta Tanto los X mayores a 4 y los X menores a menos 1 Ese sería nuestro intervalo Muy bien, ahora, ¿cómo lo representamos? de forma muy sencilla, entonces, los mayores a 4, los menores serían, iría desde menos infinito a menos 1, abierto, unido desde 4, infinito positivo. Esta sería la respuesta si lo queremos representar en intervalo. Ahora, ¿qué debemos hacer si queremos hallarlo? En la forma gráfica Entonces tenemos dos respuestas Vamos a ponerlas allí Vamos a poner aquí X más 1 Y vamos a poner aquí X menos 4 Los puntos críticos son En este caso sería Menos 1 Y el otro sería 4 Ahora Vamos a aprender Este método se conoce como El método del cementerio Entonces Todo lo que sea Vamos a poner como Unas rayitas para diferenciar esos puntos críticos Ahora Todo lo que esté Mayor a 4 O sea, si el número es mayor a 4 Va a ser positivo, o sea que va a tomar Todo esto va a ser positivo En caso contrario Deben ser negativos Para satisfacer Esta respuesta Ahora con x más 1, todo lo que esté Por encima de x más 1 Va a ser positivo O sea que debe ser esta parte de acá, positivo, positivo. Y lo anterior debe ser negativo. Ahora, hacemos multiplicación de signos. Entonces, tenemos acá menos por menos, nos va a dar más. Más por menos, nos va a dar menos. Más por más, nos daría positivo. Ahora, si vemos bien, la respuesta sería todo lo que sean mayores, o sea que deben ser positivos. Entonces sería todo lo que sean positivos serían menos infinito a menos 1, unido desde 4, infinito. Esta es la forma de solucionar de forma gráfica y este método se conoce como el método del cementerio. Con esto daríamos por concluido el tema de inecuaciones. Espero que este curso te haya aclarado muchas dudas acerca de este tema y no te olvides que la próxima semana arrancamos un nuevo curso ahora vamos a volver a la termodinámica vamos a ver un nuevo curso de termodinámica y profundizaremos temas muy interesantes acerca de ella así que no se lo pierdan la próxima semana si te gustó mi video no olvides de dar una manito hacia arriba y